Bye. Bueno, sobre la pregunta de qué son las redes sociales, eh, deberíamos primeramente de reconocer que es un concepto eh, polisémico, o sea que tiene varias definiciones, eh, y que es necesario conocer y saber precisamente cuál es el que podemos usar en la gestión cultural. Eh, coloquialmente, si decimos hoy en día eh, redes sociales, pues inmediatamente nos va a venir a la mente todas estas plataformas eh, que utilizamos en internet, tales como Twitter, Facebook, este, YouTube, etcétera, ¿no? eh, pero bueno, el concepto que más bien que estamos buscando, que se buscaría eh, la gestión cultural es aquel que nos conlleva a una red como un núcleo eh, donde se pueden discutir temas de manera conjunta y de interés entre, pues obviamente varias, varias personas. Eh, en la gestión cultural, ¿qué estaríamos hablando de, de red social o, o qué es la red social en, en la gestión cultural? Pues precisamente aquel, aquella red eh, en la cual podemos darle seguimiento a un tema y podemos alimentar un tema entre varias eh, personas eh, y entre varios eh, puntos de vista acerca de, de esa temática. ¿Cómo estudiar las redes sociales desde la gestión cultural? Bueno, primeramente eh, entendiendo que el concepto de red social es un concepto más eh, sociológico y más histórico y por lo tanto tenemos que dar primeramente el fundamento eh, sobre el concepto desde esas disciplinas y después adaptarlo precisamente a la gestión cultural. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Una red social eh, desde la gestión cultural eh, sobre la danza, eh, una red social sobre la cuestión de teatro, una red social, sobre la cuestión de la lectura, eh, pero bueno, sobre todo entendiendo que es este conjunto de personas interesadas y motivadas por un solo concepto. Es muy importante, eh, que, repito, iniciar a, eh, diciendo de dónde surge el concepto, cuál ha sido su desarrollo, para finalmente poder llegar y decir cómo lo vamos a utilizar en la gestión cultural. ¿Qué recomendaciones podría haber para estudiar las redes sociales en la materia de gestión cultural? Eh, bueno, primeramente eh, buscar este tipo de, de redes, que sean realmente redes que estén trabajando sobre determinada temática, eh, darle un seguimiento puntual, eh, descubrir o entender bien quién es el nodo principal, o sea, quién es el que está emitiendo la, la información, hacia dónde está yendo esta información, quién la están compartiendo y sobre todo... Eh, pues eh, verificar el, el tipo de, de información eh, hoy en día con estas cuestiones de las redes electrónicas de las redes eh, de carne y hueso pues luego a veces la información fluye en diferentes puntos pero también luego esa eh, información eh, va teniendo eh, diferentes características y a veces también eh, diferentes errores ¿no? en, la, en la propia información. Entonces lo importante es que eh, veamos o sigamos bien esa información y que eh, lo que estemos eh, tratando de investigar o de descubrir o de seguir precisamente sea algo que podamos eh, comprobar científicamente.